I'm not the girl, she's the Mira, a mí me llama mucho la atención este tema de Sandra Berrocal y Crazy Design. Lo que pasa es que no es tanto por Sandra Berrocal, es más como por Crazy, Crazy Design. Tú sabes que Crazy Design tiene mucha competencia. Entonces, atención el meloso... Entonces, <risa> <risa> entonces, el meloso... Eh, Tú sabes que de la compañía de de, de buzero, como que se llama, el alfa, el alfa. El alfa. Uh -huh. Entonces, Crazy Design y, y el meloso eh, iban como a grabar juntos. Pero como Crazy Design y, y, y el Alfa eh, no se gustan Entonces como que el Meloso como que se le viró O sea que no es tanto como por Santa sí, Sino sí. por, por no, eso Crazy fue, Design El mismo Crazy lo dijo Que eso fue por Alfa Él dijo que por el entorno de Alfa ¿Eh? Eso fue por el entorno de Alfa Pero O sea eh, que eso fue lo que originó esta, Este comentario de Santiago Matías Que fue el comentario de y y Yomel Meloso Pudo ser Yomel Puedo ser eh, cualquier artista que haga una declaración una sumamente fuerte y ese programa lo expone, se va a hacer viral. O sea, eso es lo que puede no ser gusta. cualquiera. A él no le gusta No tiene eso, nada que ver. Eh. Miren, puede ser, puede ser Mozart, puede ser mayor. Yo he ido premio a, a premios eh, de aquí, de nacionales y a veces internacionales. Me ha tocado. Y yo cuando veo a un artista que yo veo que tiene un nombre, yo le hago una pregunta que me ayude. Porque que claro. la mayoría de, de medios lo que tra tratamos es poner un contenido que tenga relevancia o sea Que la gente diga, bueno, eso salió de este programa o sea, Independientemente que sea urbano o no sea urbano Todos los programas están trabajando para poder competir Y si Santiago Matías es un preámbulo, un, un, un, una competencia muy fuerte Van a usar las mismas herramientas tuyas para poder debatir y entrar en ese debate Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo de Sandra nuestra amiga trae a colación Sobre lo que, que está ella? pasando ¿eh? ¿Cómo se llama eh, Roldania. Roldania. Roldania. Mi, Roldania Mi nombre es Roldania Ella se llama Roldania Los, Roldania. Roldania. Ella, yo yo los tigres de ella la calle Roldania, Roldania se ¿Sabes cómo tú conoces los fesimotos. Ah, sí, un saludo para ellos Esa sí. <risa> es, es la asociación de, de Concheros de, conchero, de, de, de, de, de aquella esquina Que apoyan a Néstor Ay, sí. qué bien, qué bien, un saludo <risa> para todos Roldania, ellos Roldania, ya, no van a el teléfono Bueno Dale, acuérdate lo que está pasando con lo de Sandra. Eh, Sandra está diciendo que ella no acepta disculpas. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? Mira, yo como madre, yo le encuentro razón, porque es que nadie quiere que se metan con nuestros hijos. Entonces, ya basta, ya está bueno. Ya está bueno como para tanto eh, estar. Eh, Prende eh, la solución. De su hijo. La mamá. Este, es la mira la lo que pasa. Prueba, no, mira lo que pasa. Ese niño va creciendo. Entonces las redes sociales Dañan a la sociedad Van a exacto. dañar porque ese niño va a crecer Y eso que se graba en las redes sociales No se borran, se quedan Entonces cuando ese niño vea que tuvo que hacerse una prueba De ADN, eso le va a afectar ¿Tú me, tú me puedes entender? Sí, sí. Entonces No, y Eso eh, es algo personal de ella ¿sabes? Exacto, entonces eh, Crazy, eh, Crazy ¿Tú Disavust crees que, que eh, si hubiera sido ti y te pide disculpas, como Yomel ya pidió disculpas y ella lleva dos mensajes. Es posible que vamos a poner el segundo mensaje ahí de Yomel pidiendo disculpas. Eh, el escrito que, que puso, aún así tú seguirías la demanda. Mi amor, ¿qué te digo es que ya va mucha, mucha gente que le hace lo mismo. La pobre está cansada, no. Yo no sé, sí, si pero ya, le, ella ya, te para te mí disculpa. ya cortó por lo más débil, ¿Por qué? porque hay, hay, hay muchas personas más grandes que Yomel que usaron el tema, ¿pero cuál? No eh. no, que yo Yomel fue que lo hice en un programa público, tú sabes. Y a eh, creo bueno, en la disculpa de Yomel está ahí, usted la pueden ver. De corazón le pido eh, disculpas a Sandra Berrocal, es de humano eh, equivocarse y más con todo lo que estoy viviendo a mis 23 años de edad. La fama, el sonido a veces alejan a uno de los sentimientos y nos, pose, bueno, no entiendo bien aquí, eh, nos bueno. las cosas eh, muy difíciles. Bueno, eso es lo que Yomel expresó T tenía, hoy. Eh, Lleva eh, ya eh, dos disculpas ya, lleva dos disculpas. Que, un... Es que no le sirve de nada porque ya Sandra dijo no acepto disculpas. Entonces la gente a veces tiene que frenarse, frenarse su boca, porque es que todo, todo lo que se dice puede traer muchos problemas. Y ahora que todo el mundo está demandando hasta para una mirada, entonces... Él tiene que, que saber bueno, pues, lo que partí, va a hablar okay, Entonces, okay, ¿le <risa> le vale? Entonces, ¿de qué le vale ya pedir disculpas si ella misma ya está diciendo No sí, acepto año, disculpas? Si el año Entonces, ya el daño está tú, tú entiendes que el daño está Si, si es a ti que te toca te, te, Fulano dijo una cosa de ti y tú dices, bueno, como quiera, aunque tú me pidas disculpas Bueno, daño, tú sabes va. de mí De mí ya sería otra cosa, pero con mis hijos Mis hijos son intocables Bueno, a las... Tengo un, mm, Me mandaron desde la capital una invitación de la rueda de prensa de Sandra. A las 5 de la tarde, Sandra tendrá una rueda de prensa, eh, será en, en el restaurante eh, Vicaya, Vizcaya, algo así que se llama, ubicado en la avenida San Martín, esquina eh, Delgado, sector eh, Don Bosco. Esa rueda de prensa donde está Sandra va a exponer lo que ella está diciendo ahora, que... ...parece que va a decir sobre la, lo que va a venir la demanda... ...o sea que va a ser... ...la, la rueda de prensa va a ser después que el, el, el programa termine... ...a las 5 de la tarde... ...yo... ...yo no, no, no, no, no. <tose> Yo le pregunto a un abogado... ...porque vi muchos comentarios... ...así como dice ella... ...muchas personas se sienten afectados ...cuando tú hablas de tus hijos... ...y como yo me pidió disculpas... ...hay personas que le dijeron a Néstor... ...yo vi en Instagram... ...que si una persona si pide disculpas... ¿La demanda se detiene ahí o puede seguir? Según me dijo un abogado que me dio un artículo, mi amigo Yeyan, me dice que la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene una ley que a pesar de que usted demande, o sea, si ella, yo dije algo en contra de, eh, falso de ella, y Infamación, después yo vengo... Defamación hacia mi persona. Exacto, y yo vengo y pido disculpas. Yo vengo y pido disculpas, aunque yo pida disculpa y me retrate, y ella quiere continuar con la demanda, ella puede seguir con la demanda. O sea, que eso es falso. Pero, que yo pero eh, la demanda, si la gana pues no, no tiene que ser. Dice culpable. que el artículo 14 de los derechos humanos que pueden buscarlo. Dice aquí, en ningún caso de la rectificación, rectificación es cuando usted pide disculpa o se retrata de lo que dijo, o la respuesta eh, es similar de, la, de las órdenes responsables legales en que se hubiera incurrido, dice para la afectación de protección de la honra y la reputación de toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio, televisión tendrá una persona responsable, que, que tenga una persona responsable esa eh, no es protegida, o sea que seguirá su proceso legal aunque usted pero, pida disculpas, si ahora sí, Sandra la se... acepta. Y ella dice, bueno, yo no lo voy a dar, y dice, yo lo, yo lo, pero Sandra... Puede, va, si, ganan, pues, si Sandra gana, puede, eh, o sea, cárcel o indemnización eh, de dinero. Algo. ¿Puede ser cárcel o puede ser una indemnización económica? Es más probable cárcel. ¿Cárcel? Claro, es más probable. Bueno, cárcel. yo me... Los No, está acostumbrado, yo me he parado. sabes esos eso, eso tíere, ¿eh? Sí, porque de ahí fue lo que fue, la lo de ahí. Sí, de ahí, porque él estaba preso. Él estaba preso. Sí. estaba preso una vez y él la lo sacó de ahí. Bueno, el pobre Yomel, creo que si es así como... ¿Qué dice, sonidito esa, cogió él? ¿eh? Él ha pedido disculpas de todas las formas. Creo que la ha llamado más de regreso de veces. Bueno. Y Sandra no. No, y podía... lo, lo bueno, es, o sea, lo bueno no, porque no me alegro de nada. Sino que, que papá sonido, crazy design... Y lo tomó tranquilo Sí, pero honesto pero papá sonido Como tú lo, dices, sí, sí, porque no usó sí, Comentarios no, no, personales Sí, que no usó, pues eso fue lo que le ayudó mm -hmm. Porque tú sabes que se pone bruto Pero él sabe que yo me también viene de una rama Que son brutos también O sea, tú sabes que tienen su gente, sus problemas Él se tuvo tranquilo y apoyó a su esposa Lo mejor, le dio más fuerza a Eso a, a Sandra Y, no, y, y le va a dar más fuerza que, que se evitó un problema personal Muchas personas le estaban preguntando a Crazy que si se iban Claro, no es que eso a, a la trompa ya, eso fue en el 92 que No, no, no, no, porque tú sabes es. que a mí te una vez lo puso. Eh. Sí, ese otro también, <risa> Dios mío, ¿eh? Mister yo Brown. creo que la eso esa, esa checha y esa... Bueno, yo creo que si la demanda va, que a las 5 de la tarde uno va a saber, si la demanda va se va y ella tiene todas sus pruebas ese ese relajo contra ellos dos y esa pareja se y ese acabar, niño mí, se va a acabar a mí me gustaría que la demanda fuera porque es que ya tiene que acabarse esto porque todo el mundo que quiere como eh, buscar sonido ahí van con Crazy Sanz ¿pero, son, son pero, <risa> pero tú es que la gente comienza a, a no no eso. porque son eh, esposas y esposa. no es pero yo soy no, un hombre una pareja que es lo que tiene yo que soy tener un hombre, hijo. yo no soy un hombre bonito yo soy moreno y la hija mía salió ojo azul y blanco Gracias ah, preciosa, a Dios, así. gracias y a, y a Dios. Mía, pero ahorita tengo, tengo yo que hacer una Los hijos míos también, no sé, tú sabes que son medio retirados de la cabeza, pero no se parecen a mí la mayoría. Ay, gracias a Dios, mis hijos se parecen, son igualitos a mí, así ah, bellos. Ay, ah, Dios los bendiga, yo? sí, <risa> flaco. Son muy bellos esos niños. <risa> la, los niños. Y también, sí, ¿también? Sí, ¿también el, el lo flaco también tiene la ley. El flaco tiene la ley también, flaco, Dios la bendiga. <risa> no, mejor que no <risa> se parezca a usted. Ah, sí, sí, yo he visto la de flaco, la de flaco. Gracias no, a Dios, Eso es importante. Gracias a eso. Es flaco. Bueno, y eso fue lo que pasó con Sandra. El niño parece para Sandra. ¿Qué crees? ¿sí? La mía se parece para claro a, a, sí. la autora que me gustó una foto de cuando ella era niña y, y el niño de ella. Y son son igualitos, sí son igualitos. son igualitos entonces lo que la gente está diciendo es que el niño como que tiene un parecido a, a, a, a Juan Ramón no, Gómez sí. Díaz ¿no? señores pero es que es que ustedes no pueden hablar así Ay. porque ustedes no saben no hombre, puede usted, coger una, una dato en, en, en, en el acto aquello una demanda pues está inventando y eso pasa eso le pasa a la gente pues está inventando pues O pues está diciendo cosas, cosas públicamente no son, y más eh. un medio de comunicación más gente que está que están sonando que pueden hacer su canción y sonar tranquilo eh, poder uh, una uh, galleta y, y así <risa> el Uber